Usted está contradiciendo al presidente, dijo que no va a obligar a nadie. Ustedes lo que tienen es concientizar a la gente para que la gente vaya a vacunarse y entienda que es un deber, por amor a sus hijos para que no se le mueran, por afecto a sus seres queridos, a sus viejitos, porque los son los primeros que se van. Por eso se están muriendo tanta gente. Usted no ve que de repente se están muriendo tanta gente mayores, adultos mayores. pero no han visto toda la gente buena de este pueblo que se ha muerto. Y estamos tapando el sol con un dedo, cada quien enterrando calladito a sus muertos. Diciendo que no está pasando nada. Y un conjunto de pendejos irresponsables, asintomáticos, ya ah, si sí, yo tengo una gripecita andando por ahí contagiando a todo el mundo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que los espacios públicos hay que salir. Si yo fuera Ministerio Público, si yo fuera director regional, me reúno con la Policía Nacional, el Ejército, y comenzamos a ser operativos. Y aquellos que estén en fiesta y exponiéndose en lugares públicos, macanazo y patá por detrás, ya usted sabe por dónde, que no lo puedo decir aquí. A patada y a palo, que el dominicano no entiende, nadie a trancarlo con multa. Para que se contagien en una celda, el que se quiera morir se muera. Entonces se entierra, hacemos una fosa común, compramos unos terrenos ahí, en la salida de Villa Tapia, que hay muchísimos baldíos, y hacemos una fuerza para enterrar a esos cabrones que se quieren contagiar y morirse. Pero lo demás, seres civilizados, queremos que las vacunas sigan avanzando y que ustedes concienticen a la gente para que se vacune. Pero no es hablándole mentira al pueblo como están estos pendejos. Diciendo que no está pasando nada y que muy pronto aquí no va a haber nada y que vamos a estar bien. Así no, con ese relajito... Danilo manejó la vaina del, del, del toque de que desde la cuarentena para robar con los... Por eso tiene tres manos ahí, dos presos y uno que van a someter que debiera estar el preso ya pronto. A ver si Jesucristo nos complace y vemos ese pendejo preso y un grupo de ladrones. ¿eh? Porque en toda la familia hay locos y a veces aparecen ladrones. coño pero en esa parece que son muchos los compayos, porque hay dos presos y acusados y otro más, el mayor. Compay. ¿eh? Entonces, este país... Tiene que buscar una manera de, de hacer consciente a la gente que va vacunándose. Pero es cuidando, tomando medidas. La gente ha soltado a los foques, a sus empleados. Y un reguero de brote en muchísimas empresas, aquí todo el mundo ocultándolo, con un reguero de pendejos de empleados positivos contagiando y contagiando a todo el mundo por ahí. Ojalá no le toque a uno de ustedes que se le muere un familiar por el COVID altamente contagioso y aéreo. Nosotros tenemos aquí, yo lo dije hace dos semanas, que tenemos 27 variantes aquí. Súbete la cosa esa, la mascarilla. Tenemos 27 variantes aquí en el país. ¿Mm? Y cuatro cepas, incluyendo la brasileña, que ya los haitianos la trajeron para acá. que dominicanos no entiende A mí me gustaría a ver cuando yo ando en la calle, que veo una gente con la mascarilla aquí. Sí. Cuando yo veo esto, porque esa es una moda ahora de estos ñames dominicanos, que yo veo a la gente con la mascarilla aquí, que yo creo que voy a la bursita, un programa va a tener que transmitir con la mascarilla aquí. Que lo veo ahí. ¿Cómo está? A mí lo que me dan de es coger este termo y darle en la cabeza ahí, en el oído ahí. En el oído interno darle ahí. ¿Verdad? O darle una galleta. Ponte la mascarilla, pendejo. Pero el dominicano quiere seguir en teteo y le hemos cogido ese, ese gustito a estar bebiendo, fumando y juqueando en la calle y todo el mundo contagiándose. ¿Y ustedes saben de cuánto estamos hablando? Del 80% ocupado en el país, de las clínicas privadas y casi todos en, en, en el hospitales. Entre el 50 y el 60% de esa gente son jóvenes, son los jóvenes que se están muriendo ahora. Hay otro diputado más grave por COVID. Se murió el director de la DNCD ahí en Puerto Plata. De COVID y muchísimos pendejos famosos muriéndose y contagiándose, y nosotros estamos diciendo que todo está bien. ¿Por qué usted cree que el presidente y la gente tiene que concientizar para que se vacunen? Ustedes, buenos pendejos de los partidos políticos, como mandaron a la gente a contagiarse, amor, y ustedes tienen que decirle ahora, vamos a dar 500 pesos, el picapollo apoyo, mil pesos a todos los que nos siguieron que se vacunen y saquen un presupuesto de corrupción para eso, para que el que vaya. A los centros de votación y en, en el padronamiento, que esté en el padrón, le vamos a dar su pica -pollo porque el dominicano está muriendo de hambre. Aquí no hay empleo. Aquí nada más están comiendo el grupo que llegó al poder y el grupo de comensor lo que se quedó ahí. El dominicano se está cayendo muerto de hambre. Y por primera vez, los que formamos parte de la clase media en este país estamos sintiendo en carne propia que nos está llevando el mismo diablo. Aquí hay una crisis económica que cuando arranque la reforma fiscal a partir de enero del 2021, ¿por qué usted cree que se está iniciando un proceso de desarme ¿Mm? del 2022? ¿Por qué usted cree que aquí se está iniciando un proceso de desarme? El proceso de desarme porque la población civil, no, si quisieran desarmarse, fueran a los puntos de droga. Yo tengo un empleado, ¿tú no te recuerdas que el tramoyista, no, tengo que le robaron un motor en un punto de droga, aquí en San Francisco de Macorís? Cuando fue ahí a rabo de chivo. Encontró una mesa más grande que este escritorio Con más de 50 armas Entre y UCI, pistola, AK-47 Tiradas ahí Y como 50 motores ¿Y usted sabe qué le dijo el dueño del punto? Yo te voy a dar el motor tuyo Porque el motor tuyo me gusta Tienes que buscarme 15 mil pesos Nada más traje 12, los Y no, no te doy porque me gusta ese motor Sé que lo va a usar aquí para trabajar en el punto Y cuando va saliendo con su motorcito Pasa una guagua de la policía yo le he hecho esta historia. Que me llame él aquí y me desmienta. Ese empleado, que pues no voy a decirlo para no comprometerlo, imagínate, lo matan por muchacho. Y va saliendo y le dice a la gente de la patrulla, ¿Tú ¿cómo para que le busquen su chelito? Porque tuvo que buscarlo prestado. Tuvo que comprarse un moto otra vez. ¡Ey! Agente, yo paso ahora. Y él cree que, que van a dar la vuelta. Y le dice el punto de droga, te tengo lo tuyo aquí, nos vemos ahorita. Es que a buscar lo suyo. Eso no puede seguir así aquí. Ese, ese proceso de desarme, y ahí yo entro al tema que yo quería tratar, fíjense que no he tratado ni la palabra de Dios ni nada, lo voy a decir ahorita, pero comencé al revés, cuando yo tengo cuerda, se me va todo. ¿Mm? Ese proceso de desarme que está iniciando un animal que no sabe nada de eso, ¿eh? yo creo que no sabe nada de eso. ¿Ustedes saben qué pudiera hacer ese proceso de desarme? Y yo le estoy pidiendo a Dios Ojalá yo esté equivocado. ¿eh? Si fueran inteligentes, lo único que tuvieran que aplicar en ese proceso de desarme. Y paso a la llamadita ahora, sería esto. La ley de armas. De tenencia y porte, la 631, 2016, ofrece todo lo que se está haciendo ahora desde el Interior y Policía. Y después de la llamadita yo voy a decir por qué. Este proceso de desarme no es lo que aparenta. Y no somos pendejos. Buenas noches. Hello, buenas. Sí, hola, buenas. Sí, dígame. Todo esto estás hablando de la gente que se vacune. No le pares a eso, que se si quiera morir, que se muera. Tú estás morito como quiera moriremos así es mijo lo que pasa es que aunque nos vamos a morir todo como quiera si ustedes quieren morirse primero hagan ese viaje primero porque yo no lo quiero hacer ahora vayan muriéndose ustedes adelante sigan fumando intercambien juca tú sabes cuántas veces se potencializa el virus cuando tú le pasas una juca a otro se va directo a tu pulmón y en 48 horas te mueres por eso es que se están muriendo tantos jóvenes. ¿Tú sabías eso? Pregúntale a un neumólogo. Entonces, si tú te quieres morir, pues fácil. Tú lo que tienes que hacer es agarrar una pistola, de un tiro, tírate por un puente. Ahora, si tú te quieres morir, muérete solo. El problema es que tú vas a matar a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos, con tu irresponsabilidad, buen manganzón, buen pendejo. Ese es el problema. Ese proceso de desarme, voy a tomar un poquito de esto, a ver si me calmo. Porque yo estoy hablando, a veces creo que estoy hablando, estoy hablando animales. Y me siento a veces agotado con el faro de tener 27 años aquí hablándole a la gente que no entiende. Parece es que estoy hablando con animales. Este pueblo ha perdido el sentido de educación y el rumbo. Pues, vamos a tomar esta llamadita. Después de la llamadita yo le voy a decir lo del proceso de desarme. Que para mí, qué es lo que significa. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Ajá, vamos a retorno aquí. Uh -huh. esa que llamó sí. Vamos a darle la razón Pitágoras y vamos, y vamos a hacer lo que usted estaba diciendo pero algo mejor en toda esa discoteca, en todos esos centros de verdadera, llevar dos o tres que tengan su su, su virus para contagiarlo a todos, para que se vayan muriendo rápido y salir baila. de ellos, para que nosotros que estamos trancados, Pitágoras podamos respirar tranquilo y en paz de, de esos desgraciados que quieren seguir muriéndose porque imagínate, tenemos la culpa que eh, estamos trancados por, por, por, gente, por gente así que lo que que lo que hace es, Pitágoras eh, eh, eh, quitarle, quitarle, quitarle a uno la paciencia y quitarle a uno el tiempo, porque nos están cortando los tiempos, por, por ejemplo, gente como esa. Se están reuniendo, tres mil gente, una vez. Hay, que llevar, hay que llevarle cien con COVID, para ver si se mueren todos. ojalá que el COVID y le dé duro. Cuando vayan a los hospitales, no dale nada, dale una patada, ya te sabe por dónde. Fijarlo, votarlo, como, como antes se votaban, que se lo llevaban para allá, para los aguayos se trancaban ahí para que se murieran, eso que hay que hacer para que se mueran rápido, esos malditos coño imagínese usted cómo piensa ese animal comienza a contagiar a la gente para que comience a morir más lo que usted tiene que hacer es que esos animales que están ahí usted dígale le vamos a dar una cerveza a que se vacune usted verá que se va a vacunar todo güey? aquí este pueblo es un pueblo de alcohólicos no me refiero a San Francisco, en el país dominicano aquí la gente es alcohólica, prácticamente bebe todos los días, aquí se bebe diario Aquí no aparece para comer, pero para beber sí. Ustedes saben qué pienso yo, que se, se desarme. Ojalá yo esté equivocado. Si ustedes quieren desarmar, porque mi querido Chubas, que tú no andas desarmado, tú andas con una jipeta, con cuatro vas de espalda y dos más, franqueándote uno delante y todo el armado hasta los dientes. Tú no andas desarmado. Ustedes, los funcionarios del gobierno, andan con policía, senadores, diputados y todo el mundo que los cuida. Lo que estamos nosotros desarmados son los pendejos. Entonces, ¿ustedes saben qué es lo que van a hacer cuando desarmen a los pobres? pariguayos? como dijo el, el, el, el, el doctor Gimignan, ¿no? yo no he entregado mi arma. ¿Quién dijo? Si no, vamos a quedar solo donde yo vivo. Yo vivo en un sector peligroso. Vamos voy a quedar solo sin arma, ¿no? No, ni loco, yo entrego mi arma. Entonces, voy a tener yo que recordar a Freddy Rodríguez, a Freddy Veragoico diciendo que hay que armarse. Por el contrario, aquí hay que estar armado hasta los dientes. Vamos a desarmar a los pobres que la tienen. Aquí lo que hay son 256 mil personas con armas legales. Que se le vencieron algunos los permisos. Solamente 56 mil han legalizado sus armas. Inicia una campaña de que usted va a combinar los años y que eh, a todo el que tenga que yo cuántos años le vamos a cobrar solo 10 mil pesos. Hasta cinco, 5, 5 mil pesos para que la gente se motive y legalice todas sus armas. Porque si ustedes desarma a la población civil, ¿ustedes saben qué le van a decir los delincuentes? Gracias, chupo, dejando a los pendejos desarmados. Ahora vamos a trabajar suave y sin presión porque todo el mundo va a desarmarlo. Aquí los delincuentes están armados hasta los dientes. Y ustedes, lo del PRD y lo del PRM, tienen a su gente armada hasta los dientes. El PLD en 20 años armó a su gente hasta los dientes. Entonces, aquí quién es que van a desarmar? Al pendejo que paga un arma legal. A venirme con ese cuento que, que, que desarme de la población civil, este cohete. A un pueblo como este, que la delincuencia y la criminalidad le ganó la batalla, que a cada rato mata a un coronel, un teniente o general aquí, para atracarle y robarle el arma. Y que no se respeta a nadie ni a nada aquí. Pero pues hasta los padres de Danilo le mataron, le corta. para atracarlo. A Leonel le metieron en el apartamento donde vivía y le mataron a, a la gente, una mujer y al sargento que le, le, le guardaba a su papá, que en paz descanse. ¿Qué hay que esperar? Entonces vamos a venir con ese cuento. O es probable que ustedes están desarmando a la población civil porque tienen miedo que a partir del 2022, cuando digan, va la reforma fiscal. Este pueblo en crisis, sin empleo, con hambre, desempleado hasta la base suya, se tira el pueblo a la calle y le haga como a Salvajo de Blanco. En su entifada del 24 de, de, de, de abril, del 25 de. ¿O ustedes van a desarmar de manera selectiva. ¿Qué delincuente va a ir a entregar su arma, bueno pendejo, allá, interior y policía? Si un delincuente cuando ve un puesto ahí de policía se devuelve, ¿usted sabe quiénes son los que pasamos? Los ciudadanos que andamos legal. ¿Y qué cabrón va a entregar ahí su arma para quedarse desarmado, para que los delincuentes lo acaben? Ahora, si ustedes me dicen que van a desarmar a los peledeístas, para que cuando ustedes vayan,